April 28, 1967, Houston, Texas, refused military induction in the courts ever since. The heavyweight champion of South America... Sesión a mi psicólogo. Entablo diálogos anónimos en modo esquizofrénico. Corte A, pánico escénico. Faltan cinco pa' la escena. Espera, confort. Yo soy Ringo, bona pena. Es como boxear, este mental glaciar Como tagliano, noruega, listo para negociar Silencio frío, de ese frío que quema En ríos de sangre, donde poco rema Let's get it, come on, let's get it Vite, pase y se mueve, uh, gritan Quiero un Party Seven, como el escano en el midi, moviendo en el bondi, music en CD uh, Vibro Day, on the Cincinnati, un hijo del pueblo, como Pinchinati, Nati Las peleas de la cancha, quedan en la cancha, la pelota solo en un museo no se mancha Yes, yeah. uh, mm. wow. yeah. He conocido a Dios, me ha dicho que era ateo Y su voz en de medio del jaleo Y ya no sé en qué creo sangre, me rajo el dedo, río con hambre en el recreo, doy trabajo a esos fraseos, como el plan de empleo, many rappers rap most of them are suckers, firman empate, le da el barraje, que le saque el bate, jaque mate, tackle NFL, dejen cuatro sacos del combate, entro al beat como el magnate, entra en su yate, motherfuckers, quieren joder con mi mensaje, Moderan su lenguaje cuando se enfrentan al pesaje Porque gramean con hierbajo. Y yo manejo tonelaje. De rajo de arriba abajo. Y con tu piel me calco un traje del carajo. Me estudian como Holden for Mine Hunters. Inventan news, night Nightcrawlers. They look like nice talkers. Y hablan en sus mouths, Pongo Icelanders. Frío como Icelanders. Apagando fuegos. Feel a firefighter. Bitch.